produciendo los datos como para el trabajo con esos datos y con las muestras tienen que estar manejados con criterios de calidad y con criterios de validez científica. Este, este libro que está editado por Spuniger, está editado por Débora, eh, habla de todos estos temas, aparte del documento del de, de International Charter, que se puede conseguir en publicación, y es importante también mencionar el tema de la autoridad y la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual, que por un lado tienen que ver con comercializaciones, pero cuando están hablando de los investigadores, los investigadores no siempre hablan de comercialización, sino que hablan de otras cosas mucho más transparentes, que es la probabilidad de tener conocimiento y de que ese conocimiento les sea reconocido que ha sido gracias al esfuerzo del equipo, porque eso va a favorecer que ese equipo pueda seguir investigando. Estoy acabando ya. Los modelos tienen que tener toda una base legal, tienen que tener los requerimientos, refería los modelos de transferencia tanto de datos como de material biológico, tienen que tener cumplir todos los requerimientos internacionales si queremos realmente poder intercambiarlos a nivel internacional, tanto en el aspecto legal como en el aspecto. Ético. Y por favor, a estas alturas creo que es fácil entender que no se puede hacer nada sin una aprobación por un comité de ética y sin un consentimiento informado simplemente por respeto a los ciudadanos porque nosotros también, yo nunca pensé que iba a tener una enfermedad rara en la familia y a lo mejor soy yo el portador que se lo he transmitido a mi hija como todos somos portadores de muchas enfermedades raras recesivas pues nada más, muchas gracias y gracias a todos Bueno, creo que tenemos ahora tiempo para discutir. Sí. Eh, muchísimas gracias por tu plática porque es, ya no, ilustra mucho todo lo que yo tengo dudas al respecto. Eh, tomando el tema de la validez científica, a lo mejor es una pregunta tonta para tantos expertos, pero en mi caso, eh, la validez científica en el caso de las enfermedades raras... Por el tema de las muestras tan pequeñas, me parece que termina siendo un tema complicado. A mí a veces me, me pasaba la hora de estar haciendo la tesis de uy, ¿cómo voy a decir esto si tengo dos o qué, qué voy a hacer? No? Eh, entiendo y sé que se puede trabajar con caso único. Se puede, bueno, por lo menos en psicología se puede trabajar con comparaciones propias de, de, de caso único, y lo que decías también del paciente. Eh, no del, del personalizado, sino del otro curso de la bienfaster. La medicina centrada en el paciente que también se utiliza mucho en psicología. Quiero sobre, sobre el tema de la validez científica en el tema de las enfermedades raras. Un tema apasionante para mí. Vamos a ver. Eh, te hago la pregunta de otra manera. Eh, ¿Un estudio con 50.000 casos te parece más válido que un estudio con 30 casos? hay un error en el concepto hay un error en el concepto de la validez cuando hablamos de validez no estamos hablando de estadística ni de significación estadística estamos hablando de validez de los datos los datos tienen que reproducir la realidad siempre eh, durante muchos años yo tuve que explicar mostreo a profesionales que se hacen, hacen muestras y siempre decía algo que me habían enseñado a mí no, no tengo capacidad de inventar nada y era que si hablamos por ejemplo de de unas elecciones generales, políticas, eh, preguntando al grupo que más representa a toda la sociedad, no hacía falta que votáramos todos. Valdría con preguntar a ese grupo, a, a, hablando honestamente, no hablando, eh, diciendo que vamos a preguntar a este grupo que son todos los míos, no, no hablando honestamente. Porque la, la representación estadística, que es la que nos puede llevar a la validez, no significa exactamente que tengamos que tener a todos los sujetos. Y a su vez, cuando tenemos miles de sujetos, a veces amparamos la validez en que tenemos una masa de datos impresionante, pero no son válidos porque están muy sesgados. Entonces, lo que marca la validez es la ausencia de sesgo. No es que haya pocos, que haya muchos casos, sino es la ausencia de sesgo. Manuel, hablaste de las dos posiciones sobre mantener anonimatos o no anonimatos. ¿Podrías resumir con dos? en qué se basa cada una de las posiciones? ¿Cuáles son los puntos pro de cada una? Bueno, básicamente la anonimización siempre viene de los ámbitos legales, nunca viene de los ámbitos científicos. Los investigadores nunca queremos anonimizar nada y los profesionales que se dedican a la actividad diaria menos porque esos tienen que trabajar siempre con documentos abiertos porque el paciente lo tiene delante y no pueden anonimizar al paciente, no hay manera de tachar al paciente cuando le tienes delante. La posición de la anonimización siempre viene de una afán proteccionista con el dato, de tal manera que un dato anonimizado en el cual, hay que definir qué es la anonimización. la anonimización es que tú haces desaparecer de todas las maneras, no tienes manera de revertir hacia el caso, por lo tanto tú te encuentras con datos pero no tienes manera de revertir. Esa situación para el marco legal es ideal y para algunos investigadores que trabajan digamos con sus cosas y les da igual lo que está detrás de, de las muestras, también es ideal porque no les, ponen ninguna contra... no les ponen ningún problema desde el punto de vista de comités de ética, de consentimientos informales, no les ponen nada. Trabajan con datos absolutamente anonimizados. Otra cosa es que en el marco de enfermedades raras es fácil anonimizar. Porque ahora, claro, si encontramos una enfermedad de morquio en un pueblo pequeño, por mucho que lo anonimicemos, sabe todo el pueblo que tiene una enfermedad rara. Entonces, ¿cómo vamos a anonimizar el dato? Y, y si tenemos 30 pacientes de, enfer... de cualquier enfermedad rara, que es muy rara, y lo tenemos distribuido en una población pequeña, pues es muy difícil anonimizar Entonces, y ya no digamos con los datos genéticos, hoy en día con la huella genética se cogen a los delincuentes pues cómo no vamos a poder saber con los bancos de ADN que ahora mismo por todos los sitios cómo no vamos a saber quién es el caso a partir de la información que ya tenemos pero el concepto de anonimización es rompo de tal manera la información que puedo manejar las muestras como quiera Frente a eso, hay un posicionamiento ético y un posicionamiento de las propias organizaciones de pacientes que dicen cuidado, yo necesito que, tengan, que mis datos retornen, porque mis datos si no retornan el primer perjudicado soy yo ¿de qué me sirve dar datos si yo no soy el beneficiado directo? ¿Van a ser otros pacientes? Bueno, puedo ser altruista, pero también soy un poco egoísta, quiero que me curen quiero que me sanen, quiero que me hablen de mi enfermedad, de mi pronóstico, de mis resultados entonces es de ahí donde viene todo el problema, no viene de otro sitio. Y esas son las dos, las dos bazas. Con los datos genéticos hay muchos eh, grupos de ética que se dedican al mundo científico que en el fondo dicen que los datos genéticos, como nunca van a ser anónimos, que, que no se deben guardar en bases de datos. Cosa que han llegado tarde, están guardados todos en bases de datos por todo, por todo el mundo. Sí, si me hay ¿Algún dato identificado? ¿Podría llegar a tener un uso no científico, un uso legal, por ejemplo? ¿Podría llegar a caer esa situación? Sí, hace muchos años, antes de que yo me dedicado a enfermedades de raras, un neurólogo, ya muy mayor español, me decía con respecto a la enfermedad de Huntington, imagínate si a un hijo de un paciente con una enfermedad de Huntington, que trabaja en una multinacional y dirige una multinacional, le dicen a los servicios médicos de la multinacional que en tres años va a tener una demencia y va a empezar a tomar decisiones que pueden tirar la empresa abajo porque tiene un puesto que tiene capacidad Le quitarían del medio. El caso que nosotros eh, me hicieron quitar los datos del registro fue porque querían hacerle un seguro y no querían declarar en el seguro era un problema de ellos, no era un problema ético por parte de ellos, pero era su derecho. No querían declarar al seguro que su hijo tenía una enfermedad porque entonces el seguro le salía muy caro o incluso no la aseguraban. Y entonces me hicieron quitar los datos por si acaso el seguro me preguntaba a mí y yo le daba los datos. No lo iba a hacer, pero era su derecho a pensar que podía ser. ¿Quién? No, simplemente lo quitamos y ya está. Muchas gracias por su presentación Manuel, te agradezco enormemente por tu lucidez y por habernos transmitido un mensaje que la compañera que no pudo asistir te encargó de transmitir Por otro lado, Pali, te quería preguntar en este eh, esta validación y valoración que hiciste de todos tus datos observo que la principal función que como Salud has venido haciendo es la de atender de manera integral a las familias, pero en los testimonios que nos hiciste el favor de compartir, eh, entiendo como que el espíritu es, el paciente va muy bien, mi hijo o mi hija va muy bien, mi madre va muy bien, pero y, eh, ¿qué de los que lo rodean, su núcleo íntimo, cómo han mejorado y cómo podemos determinar que el tratamiento a través del apoyo psicológico ha sido para todos en beneficio? Bueno, eh, la presentación que tengo le hacían falta un par de cositas y no me llegó la la, la mera nueva. Nosotros hacemos tres estudios eh, de preevaluación a las familias, en donde le hacemos no a toda la familia, pero al cuidador principal y al paciente. Eh, los dos los dos principales cuestionarios de Beck que son el de depresión y el de ansiedad y hacemos un cuestionario de calidad de vida. Se hace esta preevaluación, salen datos viene todo el proceso terapéutico y se vuelven a aplicar las mismas eh, evaluaciones y allí podemos ver la diferencia de datos en un resultado más cualitativo si me puedes poner de nuevo la, la, ul, la penúltima diapositiva viene el caso de un nene con síndrome de Olier o enfermedad de Olier que sus huesos crecen de manera desproporcionada crecen más de un lado que del otro y la mamá habla de la experiencia conjunta eh, estos testimonios son, Les pedimos a toda la gente Que ha estado en terapia psicológica Si nos querían regalar algún testimonio Y estos cuatro fueron los que Los que contestaron a tiempo Y, y todo Más abajo Bueno acá, sí aquí no hablan de ellos Pero ellos también dicen que van muy bien Solo que aquí no me lo puso